Bueno chicos, tal y como lo ven en el título y volvemos con Final Freddys eh, Exactamente la pizzería maldita con los animatrónicos que a cada rato te andan siguiendo. Yo qué sé, vamos a crear una nueva partida, aunque yo ya la tenía la noche 2, no sé por qué se reinició. A ver, eh, no sé por qué se reinició. Bueno, la cosa va a ser la siguiente. Voy a tener que hacer esto en cámara rápida, algo así. Yo qué sé, o a lo mejor hago un corte. A ver. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me reiniciaron el juego? ¿Por qué me reiniciaron el juego? Yo ya quiero pasar a la siguiente noche. Yo quiero sufrir. Bueno, no quiero sufrir. Ustedes me quieren ver sufrir, pero yo no. Bueno, la cosa va a ser la siguiente. Voy a hacer una cámara rápida. Y enseguida nos vemos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la segunda noche... ...después de unos 6 minutos de desesperación en la noche 1... ...bueno, no desesperación, sino aburrimiento... ...ahora, quiero comentarles algo que me acabo de dar cuenta... ...y es que la mayoría de nosotros lo que hacemos al empezar la partida... ...es hacer esto, esto... ...cuando sabemos que los animatrónicos están por acá... ...bueno, Bonnie ya se me escapó, no importa... Eh, ...lo único que hacemos es gastar energía... ...o pila que más hace rato nos va a servir para, para ahuyentar estos seres del más allá. Así que vamos a... de vez en cuando vamos a revisar la, ca, las cámaras... ...y ya cuando vea que no, que no hay nadie en las cámaras... ...ahora sí ha llegado el momento de revisar las puertas... ...que es la de la derecha y la izquierda. Ahora, tenemos que tener cuidado de Bonnie que es el más rápido... Y ahora, Bonnie siempre llega por el lado izquierdo, de este lado Foxy siempre llega del lado derecho Ahora, sabemos que viene Bonnie porque aquí se escucha tipo trastes tirados y demás Bueno, nos podemos dar cuenta antes de que venga a nuestro a lo que sería este, este cuartito Que sería la entrada, este por estas dos cámaras, que estas son las que vigilan la entrada Ahora, ahí veo a alguien, o será mi imaginación no, sí creo que ahí está Bonnie A ver, este Freddy y Foxy siguen acá Bien hecho, bien portaditos Ok, ahí está Bonnie creo De momento no quiero revisar tanto las cámaras Porque ustedes como ya lo vieron Ya tengo 85% 84% de pila Y ahora apenas, apenas son a una de la mañana Ustedes saben que Cada minuto, cada hora en Final Fantasy es un minuto En la vida real Yo qué sé. A ver, vamos a revisar... Eh, de vez en cuando las, las cámaras, como ya les había comentado. Uh, espero y no... Y que no me salte un screamer como Foxy lo hizo en el episodio anterior. Ese maldito desgraciado. Espero y no vaya a venir nadie. Bueno, de decir espero y no vaya a venir nadie es como decir que... Que no caiga un meteorito Cuando el meteorito ya se acerque Ya se acerca, mejor dicho O yo qué sé O es como decir Espero no mojarme Cuando estás en una playa No es que tú no quieras Es que van a venir Es que van a venir Estoy empezando a escuchar ruidos Cabe recalcar que yo uso audi corales <t> <susurra> Dios mío, ya no sé hablar ...audiculares... ...de esos de los de bolita... ...no, no sé si lo reconocen... ...a ver... Y ...se escucha muy bien, perfecto... solo que no le subo tanto el volumen... ...porque luego me quedo sordo... ...ok, 2 de la mañana, segunda noche... ...excelente... ...a ver Foxy y Freddy todavía siguen acá... ...digo perdón Bonnie... La, la, la. ...foxy y Chica todavía están ahí... A ver, espérame Me voy a quedar tantito callado Porque la verdad, no sé Mira, aquí está El desgraciado este, aquí está A ver, Foxy y Freddy siguen acá A ver, aquí, ¿quién sabe? Chica, mejor dicho Chica Ya se está acercando el Bonnie desgraciado acá Que ustedes, como ya saben, es el, es el que más se mueve De los cuatro Bueno, Foxy cada que quiere se mueve rápido él llega siempre por la izquierda. Y se echa a correr como todo un, como todo un Sonic. Uh, por nosotros. Me voy a quedar callado la mayoría del video. Bueno, no, porque así no tengo que comentar. ni si no comento, ustedes se desesperan y se alargan del video. Por favor, tengo que escuchar. A ver, maldito perro que está ladrando en mi cuadra, cállate. Maldito perro, espero que no vaya por eso en el video. No, no, no creo, no creo. Yo estoy en mi Yo estoy en, en mi habitación de arriba y el perro está abajo. Está por mi cuadra. No sé a qué distancia, pero sí está ladrando el perro. El maldito perro. Ay, no, no, no, no, no. Me acabo de espantar, maldito. Maldito. Ay Dios. Dios, me acaba de espantar No, oh, maldito perro ¿Por qué no me dejas de escuchar? Ay, Dios mío, game over A ver, es que no lo quiero dejar aquí No lo quiero dejar aquí Pero yo creo que es necesario dejarlo aquí Si quieren una segunda parte, 20 likes 20 likes en menos de... A ver, ¿en menos de qué? 20 likes en menos de dos días O un día, si es necesario Y subo la segunda parte Ok, nos vemos, adiós.